Ven a mi Cristo, Él nos dice en su palabra Porque puede ellas, siento mucho miedo y tiembla mi ser. Esas huellas que tú miras, hijo mío, son las mías. No es que yo te haya dejado, es que solo te he probado. Y si ya no ve las tuyas, es que yo te he encargado. Te he tomado entre mis brazos para que no peques más. He tomado entre mis brazos para que no peques más. Oh uh -huh.